sabana, porque te he despreciado por eso, y no te perdonará. este amor llega así de esta manera, no dame la culpa, amor de complementa, amor de mi pasado, bembele, vino en la mano una guitarra y un cariño de mujer nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer porque en España lo que sobra llega el día y nos sentimos tan felices a cantar Rumbera a ti te llama rumbera, porque forma remolinos cuando mueve tu cadera. Rumbera, mujer de ron y canela, a ti te llama rumbera con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña bailar.